Esta aplicación de 32 y 64 bits para Mac y Windows de 10 MB aproximadamente dependiendo del sistema operativo en el que se usará, se descarga en pocos segundos y su instalación es igual de veloz. Permite grabar una o varias pistas a la vez, sean controladores MIDI o instrumentos reales, editar, ordenar y organizar nuestros proyectos, personalizar funciones, acciones y secuencia de acciones macros, en base a nuestra tendencia o forma de trabajar. Cambiar su apariencia radicalmente a través de una lista enorme de temas, combinado a múltiples vistas de proyecto que nosotros podemos modificar a voluntad. Amplia posibilidad de rutamiento de señal audio y MIDI. Soporta la grabación y reproducción de ASIO, Camus Streaming, Wake Out, Direct Sound en formatos WAV, IFE, FLAC, MP3, OGG, Bordis, Monkeys, Audio, Waypack, MIDI, compatibilidad con muchos dispositivos hardware, superficies de control externo, interfaz audio. Viene con una buena variedad de plugins de base y otros más específicos para el tratamiento y el manejo de señal audio y MIDI. Obviamente compatible con BST, BSTI, DX, DXI, si se quiere añadir efectos e instrumentos virtuales de nuestro aprecio. Su rapidez y ligereza en términos de recursos de sistema lo pone por encima de muchos de sus colegas en el terreno de las plataformas de audio digital. Aunque esto es solo una de las tantas cartas de la baraja de oro que posee Reaper. Tiene una facilidad y comodidad en el manejo de sus objetos llamados ítems. Seleccionar. Mover. Copiar. Cortar. Pegar. Dividir. Modificar. Agrupar. Separar. Duplicar. Hacer loops. Automatizarlos por separado. Coloración individual. Entre otras más. La distribución coherente, la visualización y personalización son los adjetivos que se adaptan para describir acertadamente los tracks de Reaper. Una pista puede ser de señal mono, estéreo o MIDI. No hace diferencia y puede reproducirse en esa misma pista los tres tipos de archivos si así se desea. múltiples pistas. Nómbralas. Colorealas. Asignales un icono de algún instrumento por defecto o con tus personales imágenes. Ordena por grupos de instrumentos fácilmente por medio de folders y subfolders. Esto crea una mejor interacción lógica y una eficaz visualización de lo que tenemos a disposición. Una vez creados estos grupos de tracks con específicas particulares, grábalos en plantillas que posteriormente puedes volver a utilizar en futuros proyectos, ahorrando tiempo para dedicarle a tu inspiración. Se pueden crear y usar pistas hasta que solo las características de tu computador te limiten. Me gustaría tanto poder elencar más características como la posibilidad de agregar comandos y acciones al mouse combinándolos con el teclado y tener a disposición rápido lo que quieres hacer según el entorno en que trabajes. Crea tus propias herramientas de trabajo en el Toolbar, botones específicos ordenables por menús, si quieres para distintas tareas, las cosas que más acostumbras hacer para acortar tiempos. Haz marcas referenciales para ubicarte y moverte. Cambia a lo largo del proyecto distintos tiempos y compases. Se puede editar grupos de objetos por regiones. Automatizar mediante envolventes o modulación de parámetros. En fin, el elenco es largo. Y solo con la experiencia el usuario que decide dedicarle tiempo a esta aplicación puede llenarse solo de sorpresas positivas. Cuando creías saber suficiente, sigues aprendiendo y construyendo formas de hacer tu trabajo cada vez más fluido. Algo que no tiene precio a la hora de llevar adelante proyectos importantes que requieran toda tu atención. ¿Para quién es esta aplicación? Para músicos, aficionados, intermedios y profesionales. Para compositores, editores y arreglistas. Para diseñadores de sonido. Para sonorizadores de cortos, documentales y películas. Para técnicos de sonido especializados en mezclas y mastering. Sincronizadores de eventos media, bases musicales para el juego de rock band. Hasta para artistas informáticos experimentadores en artes visivas y programación de variaciones de acciones macro. En fin, para quien desea tener a disposición una herramienta rápida, ligera en consumos de recursos de sistema, versátil y poderosa con la cual afrontar proyectos sonoros o musicales. Con el respaldo de una empresa de filosofía abierta que oye a sus usuarios y tiene en cuenta para las mejoras que se van haciendo y donde te dan la libertad de decidir si vale la pena pagar por algo que tú a conciencia estás usando y esto a un precio razonable.